¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Vamos a hablar de cómo es el tema de los incrementos en contratos de arrendamiento para aquellos inmuebles que no están destinados a vivienda, como por ejemplo los locales comerciales. Vale la pena aclarar que el contenido de este video, que se relaciona estrictamente con la forma de incrementar el canon, no solamente aplica para locales comerciales, sino para aquellas otras actividades diferentes a vivienda urbana. Por ejemplo, un parqueadero de vehículos. Por ejemplo, un garaje en donde las personas a veces dejan sus menajes. Por ejemplo, para corporaciones, fundaciones o iglesias cristianas. Estas entidades, recuerden que son sin ánimo de lucro, es decir, no ejercen el comercio. Aquí la cosa con el incremento de estos contratos de arrendamiento es muy diferente a cómo se aplica con los arrendamientos de vivienda urbana. Por aquí les dejo el video para que por favor vayan y lo revisen. El incremento para estos contratos de local comercial o para los demás que ya explicamos depende de lo que las partes hayan pactado de forma expresa dentro del documento que contiene el contrato. Es decir, que sobre esto solamente aplica lo que el propietario, la inmobiliaria y el inquilino decidieron al inicio de la relación contractual. Si las partes, por cualquier motivo, no pudieron establecer o no, se les olvidó fijar cuánto iba a ser el incremento del contrato, pues digamos que la cosa se pone un poquito complicada, pero tampoco pues, es imposible determinar cuánto es el incremento. Toca que sentarse a cuadrar ese incremento con el inquilino. Es decir, sentarse a negociar el incremento con el arrendatario en cada oportunidad que se renueve ese contrato de arrendamiento. Mejor dicho, si en el contrato de arrendamiento se señaló que se va a incrementar el IPC más 2, 3, 10 puntos, lo que sea, eso es un parámetro fijo que deberá operar como incremento para cada renovación del contrato. Allí no hay lío, pero entonces continuemos con aquellos contratos que por alguna razón, como ya dijimos, pues se les olvidó pactar. Como cuando se les olvida pactar? Recuerdo el caso de un arrendador que pactó con un inquilino un contrato de arrendamiento de local comercial por un año. No más, el inquilino no tenía intención de quedarse más. Al momento de, de fijar el incremento, pues las partes dijeron, pues ¿para qué si nosotros no, vamos, no como inquilinos no nos vamos a quedar en el inmueble? Entonces dejémoslo así. Pero como uno nunca sabe qué puede pasar, el propietario estaba contento con el inquilino y siguieron los dos o tres años siguientes sin incrementar el contrato. Es decir, ese contrato se fue renovando en el tiempo. Pero cuando ya llegó un momento en que el propietario dijo, oiga, yo como que quiero subirle un poquito, pues cayeron en cuenta que el contrato carecía de la forma en que se debería incrementar el contrato de arrendamiento en alguna oportunidad. En ese caso, lo que debemos hacer es reconocer que los contratos se tienen que hacer de buena fe. Hay un principio de buena fe y nadie firma un contrato de arrendamiento pensando en que yo nunca quiero renovarle, yo nunca quiero incrementar el valor del canon de arrendamiento. Pues, Nadie, en sus cinco sentidos, va a pensar que el canon de arrendamiento va a quedar permanente en el tiempo, fijo. Y la ley también nos sirve para solucionar estos problemas, porque no faltará el arrendatario que dice, ah, como en el contrato de arrendamiento no está, no está establecido un incremento del canon, pues entonces no hay lugar, entonces no hay necesidad de incrementar, pero resulta que la ley nos ayuda con eso. Si hubiera disputa acerca del precio de la renta, o por una o por otra parte no se produjere prueba legal de lo estipulado a este respecto, se estará el justiprecio de los peritos y los costos de esta operación se dividirán. Ta, ta, ta, ta, ta. El código de comercio también nos trae la solución. Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal ta, ta, ta, ta, ta, ta, con intervención de peritos. Al final lo que importa es el justo precio. ¿Y cuál es el justo precio? Pues el justo precio es aquel que le permite al arrendador mantener un nivel económico del precio del contrato que refleje la realidad económica del país. Eso sería el precio justo. Como dije hace un momento, los contratos se tienen que hacer de buena fe. Y como existe ese vacío, lo tendríamos que rellenar con qué? con la ley de vivienda urbana en donde dice que después de ejecutarse un contrato de arrendamiento por 12 meses, el propietario estará en disposición de aumentarle el 100% del IPC. Es decir, que no podrá incrementar más del IPC, pero por lo menos podrá incrementar ese poquito para mantener el precio ajustado a la realidad económica del país. Entonces, señores arrendatarios, sí podemos decir, no, eso no está escrito y a mí nadie me va a obligar a pagar eso. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si el propietario te dice, hay que incrementar y tú no lo incrementas, por lo menos en ese IPC, si el propietario te demanda, en la sentencia de la demanda que resulte, el juez te podrá condenar a pagar los cánones de arrendamientos actualizados desde el momento en que el propietario por primera vez te dijo hay que incrementarlo. ¿Por qué? Porque tiene efectos retroactivos al momento en que se debió realizar la renovación del contrato de arrendamiento. <risa> Mire, simplemente pónganse en el zapato de todo el mundo. Nadie presta plata para que no le genere unos réditos. Pero en este caso nadie alquila un inmueble para que el inmueble permanezca en el tiempo sin ajustarse a la realidad económica del país, que es lo que permite la nivelación con el IPC. Los contratos hacen de buena fe. Y en las leyes, expresamente no vas a encontrar la totalidad de situaciones que se presentan en la vida cotidia cotidiana entre las personas. Yo les pido que de todas maneras, antes de firmar contratos de arrendamiento, se asesoren con un abogado que les lea ese contrato y que de pronto no tengan esos vacíos que en el futuro les van a traer Problemas. Recuerden que en Derecho Inmobiliario, en este canal, lo que buscamos es evitar problemas porque evitar un problema es mucho más económico a tener que en el futuro mirar a ver cómo le pagamos a un abogado para que nos ayude a resolver la dificultad. Para resumir entonces, los contratos de arrendamiento de local comercial o de todas las entidades que hablamos se reajustan en la forma en que pactaron las partes desde el inicio del contrato de arrendamiento. Si allí dice IPC, pues el IPC. Si dice IPC más 5, más 3, más 10%, se tendrá que hacer en esa forma. Si en los contratos no se estableció la forma de incrementar, pues entonces el valor mínimo en que un arrendatario tendrá que reajustar el canon de arrendamiento por el principio de buena fe será el 100% del IPC si el propietario así te lo solicita. Bueno amigos y hasta aquí este video. Les quiero recordar que van a salir otros videos relacionados con incrementos, como cómo hacer el incremento de la cuota de administración cuando es un inmueble está en condominio, cómo reajustar contratos de arrendamiento verbales, y en qué momento sí es posible reajustar un contrato de arrendamiento de vivienda urbana por encima de lo establecido en el IPC y cómo se debe de hacer. Así que los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan cuando salga un nuevo video. También para que estén pendientes los días miércoles en la tarde de los espacios tinto charlados en donde ustedes pueden hacer consultas de forma gratuita. Si eres una inmobiliaria, te invito también a que hagas parte del Patreon de Derecho Inmobiliario, que es una herramienta con la cual podrás acceder a espacios y contenidos exclusivos que podrán ayudarte a mejorar en tus servicios. Si ya estás por aquí, también te invito a que me dejes tus opiniones al final o aquí abajito en la cajita de comentarios, que me regales un like que me ayudes a compartir este video para que otras personas se enteren de cómo es la cosa con el tema de los incrementos. Y ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores, así que necesito que me ayudes a difundir este video. Que estén muy bien y nos vemos en los próximos videos. Por aquí les dejo algunos para que ustedes se vayan anticipando. Chao.